A nivel personal, eh, particularmente para mí, la UNAM representa un sueño, en pocas palabras lo resumo así, este, me ha dado posibilidades de poder estar hoy día ya casi culminando una formación profesional. Yo desde muy pequeñito siempre tuve una ilusión de poder llegar a la universidad a estudiar una carrera profesional. Soy de la localidad de Banda, aclaro eso. Por supuesto destaco todo lo que tenga que ver con las políticas educativas ¿no? implementadas tanto eh, a nivel nacional como en el ámbito de la universidad que gracias a eso también hoy eh, puedo estar.